Sí. compañeras, compañeros igual que hemos hecho delante del documento de trabajo de Cataluña vamos a, a entregar la misma carta que leímos antes eh, cuando va que haremos un parlamento respecto de la situación del convenio ya os anticipo ¿sí? ya os anticipo lo que creo que compartimos y es que somos un referente cada día más, no solo en el sector del metal, eh, lo estamos siendo ante eh, ese sindicalismo ya no de pacto sino de rendición por mantener sus condiciones sin importarle para nada los intereses de los 180.000 compañeros y compañeras que trabajamos en el sector del metal el parlamento será después. Voy a subir la carta, espero que en este caso tengan sello para el civil, porque si eso no lo afirma ya hemos aclarado antes que no nos valía.